Hola, me presento, soy Hugo Lescano, coach profesional y mentor coach, credencializado ante la ICF que es la International Coach Federation. El motivo de este video es acercarte a la posibilidad que hasta hace poco tiempo era exclusiva para grandes empresas y organizaciones, para multinacionales en su gran mayoría. Hoy está al alcance de tu mano, hoy está al alcance de tu presupuesto. Hoy puedes incluir un coach dentro de tu proyecto anual dentro de tu plan de trabajo. De esa forma, lograr los objetivos planteados. ¿Y cuál es el beneficio del coaching a tus objetivos planteados? El beneficio es que nosotros trabajamos del presente hacia el futuro. Trabajamos de lo que te pasa a vos, lo que le pasa a tu equipo, lo que le pasa a tu plantel operativo, en pos de lograr ese futuro, ese proyecto, ese objetivo que te has planteado. Y el beneficio, que el coaching puede traer, aparte de trabajar del presente hacia ese futuro que vos querés lograr, es que ese camino, ese tránsito, esa trayectoria desde donde estás hoy, con los problemas, los inconvenientes y los beneficios que hoy tenés, puedas lograr ese proyecto futuro con un mejor desempeño, con beneficios tanto para vos como para tu equipo de trabajo. Transitar ese camino desde el presente que hoy tenés hacia el futuro que estás esperando Es ese futuro que estás buscando, es ese objetivo que te has planteado. Espero entonces que tengas en cuenta el coaching como una gran posibilidad para que logres los objetivos de manera más sencilla, más simple y con mayores beneficios tanto para vos, para tu equipo, para tu empresa y todo tu personal.